Saludos cordiales, el día de hoy vamos a aprender cómo eh, realizar troqueles, ya que esto es eh, fundamental en nuestros negocios hoy en día. Pues básicamente para realizar etiquetas, eh, stickers para autolujos, para sobres manila, para hoy en día los negocios como helados, bazares, y eh, entre otros negocios más, ¿no? vamos a utilizar nuestro programa eh, Scene Master. aquí lo vamos a abrir muy bien, abrimos un nuevo documento y aquí vamos a, a revisar esta parte vamos a abrir nuestro diseño de ilustrador recuerden que todo esto debería de estar hecho en ilustrador eh, Corel down o Photoshop bueno, en, el, en el programa que mejor nos acomodemos pero que sea un programa de edición de, de diseños aquí tengo eh, de dos formas como pueden ver, un diseño de 10x10 por decir una etiqueta, pero es un diseño que tiene 10 centímetros por 10 centímetros es una medida exacta, dentro de nuestro diseño tenemos todos estos detalles que si nosotros eh, lo imprimimos eh, nos debería imprimir eh, bien ¿no? entonces nosotros podemos ver aquí que tenemos varios detalles por ende este es un archivo eh, algo pesado para nosotros poder hacer yo que sé un metro de estas etiquetas entonces como podemos ver es un diseño muy laborioso existe dos formas esta que tenemos aquí la vamos a ver en este diseño ya entonces voy a agrandar un poquito y aquí nosotros tenemos todo nuestro diseño todo todo nuestro diseño en un metro por un metro todas las etiquetas que nos avanzaron a entrar entonces quiero que vean cómo empieza a perder definición y así es como nos va a imprimir la máquina ya, así es como nos va a imprimir la máquina pero, eh, vamos al, al tema del troquel muy bien, vamos a poner aquí control y nos va a aparecer esta ventanita y nos vamos a ir a a nuestro diseño aquí está vamos a abrir y todo esto va a cargar dependiendo de las características de nuestra computadora. le vamos a dar un, un tiempo como pueden ver al ser tan pesado el archivo el programa sin nos dice que no responde vamos a ver si es que pues eh, nos permitiría hacer un diseño tan laborioso le vamos a dar su tiempo Listo, entonces como no se abrió eh, nuestro archivo ilustrador, vamos a generar un archivo más liviano, que sería el PDF. Recuerden que el ilustrador nos sirve para no perder calidad al momento de, impresión, de imprimir. Perdón. Entonces nos va a mantener todos los detalles y nos va a dar un resultado mejor. digamos vamos a poner control control y, y vamos a abrir nuestro nuestra imagen ya ahí está entonces este es el diseño que nosotros vamos a, a troclar recuerden que el diseño tiene que estar dentro de la hoja de trabajo Entonces nuestro diseño es de 90 por un metro, como les comentaba. Bueno, nos Vamos a ir a la manzana, crear contorno. Al ser esto un, J, un JPG o PNG eh, en donde nos deprecia totalmente la, la imagen, vamos a poner la primera manzana y vamos a dar clic en sí. Y él automáticamente nos va a realizar los trazados. Es un plus que tiene este software, pero tampoco es como que deberíamos de abusar de él, ya que es un software inteligente que lo va, a tratar, lo va a hacer a su forma de pensar. Entonces le vamos a dar ahorita su tiempo y él nos va a renderizar toda la imagen como podemos ir apreciando. Pero recuerden que vamos a perder la calidad de impresión. Listo, ahí está, ¿no? Entonces dice que nos ha reconocido eh, todos los troqueles que tenemos y vamos a, aplicar, a dar en aplicar. Aquí se, de, eh, soltamos el hueco y solo se nos queda marcado este filo azul. Ya, si yo le diera hueco, nos va a recortar esto también, pero no necesito. Vamos a dar un... Una, el tema del, del contorno, un esquema de, le vamos a introducir un poquito vamos a poner aceptar y se nos queda guardado el tema del fondo azul vamos a irnos nuevamente a la manzana segunda manzana y aquí está lo importante quiero eh, que comprendan cómo funciona el plotter de corte el plotter de corte no es que empieza cortando de aquí y siga así, siga así Aquí el, el software nos divide en tres secciones. La primera sección, segunda sección y en la última sección. Ya, El, el software al plotter de corte tener una cámara CCD lo que primero va a hacer es va a cortar esta sección. Ya, incluido estos chiquitos que vemos aquí. Después va a reconocer nuestra segunda sección. Y de ahí va a cortar la segunda sección y posteriormente la última sección qué es lo fabuloso de este software es que si nosotros contamos aquí tres secciones en opciones de marca yo puedo subir eh, a cuatro y como pueden ver se nos dividió en cuatro secciones usualmente esto nos ayuda cuando nuestra computadora no eh, está algo eh, lenta entonces, para que no pierda la comunicación, ya que recuerden que el plotter de corte trabaja siempre y cuando la computadora no esté eh, suspendida o no deje de enviar información. Si nuestra computadora deja de enviar información, automáticamente nuestro trazador o plotter de corte va a dejar de eh, realizar la función que se encuentra haciendo. Ya sea troquelando o ya sea cortando vinil. Entonces, de aquí nos regresamos acá y... Eh, nos va a aparecer como pdf vamos a poner guardar como pdf y vamos a guardar y este archivo lo vamos a imprimir este archivo ya recuerden que el plotter que ustedes tienen tiene una flecha y dos puntos ya ustedes tienen que acordarse que su trazador tiene dos tiene puntos tiene puntos no tiene esas guías no recuerden eso ya entonces al momento que nosotros imprimimos esto nos va a dar la resolución que nuestra máquina dé eh, si no está calibrada pues nos dará la resolución en la que se encuentre nuestra máquina la bidirección y, y el step es muy importante tener esto calibrado. Así nos va a imprimir con, ese, con estas manchitas la impresora. Nuestra máquina de imprimir. Entonces, ¿qué es lo? eso es lo habitual que nosotros vamos a realizar. Pero eh, tenemos otra opción con el cual no vamos a perder calidad. Es la siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a dar Control-I. Recuerden que Control-I vamos a poder abrir nuestro... Nuestro selector de importación. Vamos a dar en abrir. Y como pueden ver aquí. se Aquí únicamente lo que se abrió. Fueron los círculos. Lo que yo necesito que haga mi plotter de corte. Que es troquelar. Ya a mí no me interesa. Ver aquí la impresión ni el diseño. Lo único que nos interesa. Es saber lo que nuestro plotter. Tiene que hacer. Vamos a poner aceptar. Vamos a, a darle ok. Ya, y esto es lo interesante, ¿no? Entonces, ahora todo fue más fluido y más rápido. Vamos a seleccionar, vamos a ir a crear contorno, ya, vamos a, la esquema, el esquema, vamos a poner aceptar, vamos a poner nuevamente la manzanita, crear contorno de asistentes, ya, y vamos, eh, ya sea dejarle así, por defecto, o como hicimos en el anterior y eh, subirle una, una guía más eso ya será opcional vamos a poner guardar y esto es lo que nos va a imprimir nuestra nuestra eh, máquina esto vamos nos dirigimos a nuestra nuestra máquina de impresión y realizamos nuestro nuestra impresión. Recuerden que nos va a salir nuestra flechita. Y dos puntos acá. Eh, y bueno, todo esto va a ser puntos. Todo esto va a ser puntos. Al ser nuestro modelo un Foison CCD Tool 2. ¿Ya? Entonces la aguja lo que tenemos que poner es en el medio de aquí. Cuadramos bien bonito que esté recto. En nuestro trazador ponemos cortado. ¿Ya? Aquí me indica otra vez nuestro plotter que, ten, que la eh, cuchilla tiene que estar en el centro del primer punto, una vez que esté ahí eh, con nuestro punto de origen y bien recto como nos indica aquí, vamos a dar en siguiente y este automáticamente empezará a reconocer esto, va a cortar, posteriormente esto, va a cortar y posteriormente esto y así sucesivamente. Entonces eh, espero que les haya servido este video en eh, lo que es el tema de, de troqueles, ¿no? que es lo que básicamente una función muy, muy útil y por la cual le tenemos que sacar siempre provecho a nuestro cortador. Nos estaremos viendo en otro video, espero que les haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.